Ahora mismo son las 9 y 22. Es sábado y de normal lo que voy a hacer ahora lo suelo hacer los domingos. Pero lo voy a hacer ahora porque estoy... <risa> ¡Hola! Que nada, básicamente que lo voy a hacer hoy porque me apetece autocuidarme hoy No esperar a mañana, ya que hoy estoy teniendo un día como muy raro de emociones Me están pasando dos cosas respecto a la salud Todo el día, sobre todo pensando en una Todo el día, con eso en la cabeza Ya me lleva pasando cuatro días en los que ya me he rayado Pero tanto como hoy no Y estaba aquí tirada en la cama y he dicho Mira, vamos a hacer algo que nos ayude Y, y no sea quedarnos tiradas en la cama Así que vamos a ello Bueno, pues aquí tengo ya mi mejunje De la mascarilla con aceite de coco Aviso, este vídeo no va a ser Promo, es que voy a sacar muchísimos Productos de Hairbars porque es lo que estoy utilizando para cuidarme El pelo y he decidido que os voy a enseñar Pues qué estoy haciendo para cuidarme El pelo, que me crezca mucho más porque lo que me ha crecido Tengo las mechas ya súper Crecidas, aparte de que me crezca más rápido Lo tengo muchísimo más suave, con muchísimo Más brillo, que luego lo vais a ver cuando me haga Ya todo esto, aviso de que me lavo el pelo Una vez a la semana, como voy al gimnasio Y tal, entre semana, es como que siempre voy a coleta, cosa que tengo que evitar porque si no el pelo se me va a partir mucho Básicamente pues lo hago los domingos Y esto la verdad es que lo llevo haciendo unos Dos o tres años y oye Maravilla porque te dura mucho más limpio Y porque al final se nota que te crece Más, que lo tienes mejor, evitas el calor Del secador, bueno en fin, todas estas vainas Lo que voy a hacer ahora es cepillar el pelo Para aplicar el prechampú que es lo que hemos Preparado, yo lo he preparado con aceite de coco Pero lo podéis poner con un aceite Que tengáis para el pelo, por ejemplo Este mismo, de el Vives, el que tengo yo y a veces Lo utilizo para hacer el prechampú shampoo champú, voy a yo tengo el pelo fatal y está muy lleno de cositas blancas Pero eso vais a ver cómo se va Empecemos con el pre-shampoo Básicamente lo que hacemos es dividirnos el pelo en dos Y mechón a mechón vamos aplicando la mascarilla Aviso, se gasta mucha mascarilla Entonces yo lo que hago es utilizar mascarilla ahora para el pre-shampoo Y acondicionador a la hora de la ducha Así que que empiece el juego Lo que voy a hacer porque me ha sobrado Bueno, no me ha sobrado directamente Yo he dejado un poquito de aceite de coco en el vaso Lo que hago es echármelo en la raíz A lo mejor mucha gente ahora mismo se está echando las manos en la cabeza Pero os aseguro que es muy bueno, o sea tiene muchísimos beneficios el aceite de coco, es el mejor aceite que existe bueno pues yo me lo he hecho en las raíces y me ayuda al crecimiento y no os preocupéis que el hecho de poneros aceite en lo que es la raíz, no os va a hacer que el pelo se os quede graso, luego nos lo vamos a enjuagar perfectamente y no va a haber ningún tipo de problema, es importante que os lo hagáis dando masaje para estimular el cuero cabelludo y esto un truquito que tiene, y si te lo dejas toda la noche, actúa mucho mejor porque por la noche desprendemos como un color correcto que nos ayudaría a penetrar mejor el aceite Y ahora con lo que sobra Directamente me lo voy a echar en las puntas y nos recogemos el pelo Nos lo dejamos actuar una media horita o así Entonces lo que yo voy a hacer mientras es Darme una duchita Voy a exfoliar la piel, voy a depilarme O me echaré cremitas y todo Porque lo necesito, o sea, lo necesito mentalmente Así que vamos a ello Pues ya me he duchado, ya me he echado mis cremitas y mis cosas, sin duda de lo que más ganas tengo es de hacerme el skin Llevo todo el día con este maquillaje porque me he puesto también a grabar un vídeo esta mañana. Y necesito ya como quitármelo todo, pero eso lo voy a dejar para el final. Me hago el skin care y a la cama, así que dicho esto, ¿qué es lo siguiente? pues una vez ha pasado todo el tiempo este de espera de este pelo ahora viene la estrella, el exfoliante del cuero cabelludo, o sea esto sí que llevo, no sé llevaré como dos meses haciéndolo y es que, madre mía, lo que se nota, que cuando se me está haciendo el pelo sucio aquí me empiezan a salir unas cositas blancas entonces esto me ayuda un montón, de verdad a que se me quede el pelo cuando me lo lavo limpio, limpio, limpio, es así como podéis ver, tiene como un pitorrito, lo que hay que hacer básicamente es echarlo en la raíz Así oh, Yo voy notando las piedrecitas Exfoliando el cuero cabelludo Y pues nada, básicamente lo masajeo Todo bien, y una vez que nos hemos Exfoliado el pelo voy a utilizar la cosita Esta Qué menuda maravilla también de utensilio todo lo que estoy utilizando es de Hylmast que me enviaron muchísimos productos y los estuve probando, me encantan y al cabo de tanto tiempo ya he notado que me hacen efecto y es que los súper recomiendo, tenéis un código de descuento eh, repito no es promo pero tenéis un código de descuento de mi parte que nunca está de más que si vais a compraros algo de esto que sepáis que tenéis un descuentillo y así la marca pues mira sabe que la gente va de mi parte y eso me ayudaría mucho como creadora de contenido que trabaja con ellos repito que no es promo, me gusta decir esto porque al final este vídeo lo estoy haciendo porque me apetece porque si no yo me limitaría a hacer mi publicidad que está en el contrato y esto no lo haría pero es que de verdad os recomiendo y es que es lo que estoy utilizando ahora mismo para mm, hacer todo esto en el pelo, vamos, que este vídeo no está patrocinado, esto ahora mismo me está estimulando el cuero cabelludo, lo que hace que me crezca el pelo mucho mejor, más fuerte y más rápido y el exfoliante que he utilizado antes pues nada, exfoliado el cuero cabelludo, elimina mucho más la suciedad y también permite pues eso, que crezca mejor, la verdad que esto da un gusto es que es... Oh. Ya me voy a lavar el pelo No lo voy a lavar porque si no estoy yo eso va a hacer súper largo Pero os voy a decir lo que voy a utilizar Que básicamente son los champús de Hypers. Vale, Pues voy a utilizar estos dos champús Y después utilizo este acondicionador Ya me he lavado el pelito Ya lo tengo limpio Y ya he estado como 10 minutos así Con la toalla empapando No se hace lo de frotar el pelo Para secarlo, no como Así, ¿vale? pero nada se hace así porque lo partimos, porque abrimos las puntas. Entonces, pues bueno, iba a peinarme y entonces ya iba a grabar esta toma. Pero he dicho, quiero que veáis cómo se me queda después de quitarme la toalla. Que veáis que encima me lo he lavado boca abajo, me he puesto la toalla y ahora me acabo de quitar la toalla y mirad qué bien está. He visto, me he acordado, en el armario Que tenía... Bueno, es que lleva está hasta lleno de polvo ¿sí? Imaginaos lo que hace que no lo utilizo Pero bueno, la ronquina, verdad El mejor invento, ¿vale? 100% natural Por cierto, los productos de Hairburst eh, me gustan Porque son 95% de ingredientes naturales Y eso lo que hace es que yo noto Que el pelo me lo estoy cuidando Con productos que no lo están maltratando ¿no? Sí que es verdad que que más he notado, que es por lo que me ha crecido Es por las gominolas que siempre os enseño Las gominolas para que crezca el pelo, que están buenísimas Son veganas, pero el champú y todo esto Es como un plus que yo... Lo noto a la hora de cuidarme el pelo Con productos que de verdad, pues eso, no lo maltraten Como ya os he dicho, entonces, bueno El tema de la ronquina, producto 100% natural Y todo, lo he hecho en la raíz ¿Vale? O sea, yo hago así Y masajeo para esparcirlo bien Que por cierto luego cuando te secas el pelo No se te queda ningún tipo de olor Y ahora de medios a puntas Utilizo este bálsamo de bars también Y vais a flipar cómo me desenreda el pelo Lo suave que se queda el... Es que mirad ya me pasan los dedos Es que es increíble Mirad y no me lo he peinado todavía De hecho, otro tip es evitar peinar el pelo cuando está mojado Porque se quiebra muchísimo y se rompe Bueno, lo que voy a hacer es directamente ya secármelo Que no me lo secaría si no fuese porque es de noche Si no me pongo mala Y os voy a enseñar el resultado después de secármelo Porque es que se va a quedar increíble Voy a hacer una transición <risa> No os asustéis, ¿vale? Quería mostraros cómo tengo el pelo ahora mismo que me lo acabo de secar Y quería enseñaros cómo se me ha quedado que todavía no me lo he peinado Es muy fuerte, me he puesto a secármelo y se me veo desenredando conforme he sido secando Que por cierto, os quiero enseñar la raíz Bueno, mirad qué brillante, pero no está nada grasa por el aceite de coco. Mirad el brillo. Es que no sabéis lo complicado que era para mí el conseguir el brillo en el pelo. Lo tengo muy machacado con tanta decoloración y todo. Ahora me está creciendo mi pelo natural y estoy como que... Quiero dejármelo, pero a la vez me encanta verme como más rubia. sé como mente corazón. Ya lo último que voy a hacer es ponerme este aceite que me lo regaló mi peluquera. Me dijo, mira, llévatelo. Ya verás qué maravilla y efectivamente es una maravilla. Encima huele súper rico. Yo me lo pongo pues para lo que es el tema de sellar las puntas. Bien es protector del calor y este aceite me lo suelo echar antes de plancharme el pelo en caso de que me lo vaya a planchar porque spoiler, no me lo voy a planchar obviamente para irme a dormir. Entonces, pues bueno, no vais a ver el resultado final final, pero creo que con ver cómo se me queda así es una maravilla, vamos. Entonces, pues, bueno, me echo el aceite este y se Encillamos las puntas, que por cierto, os quiero decir que otra cosa que estoy haciendo, me corto las puntas, únicamente las puntas necesarias. ¿Cómo es esto? Básicamente voy mechón a mechón. Este mechón, pues yo hago así, me lo abro, me pongo en un fondo negro, en un pantalón negro o algo, descojo las tijeras y me corto únicamente las que voy viendo que están abiertas. Únicamente. Os juro que lo he hecho ya dos veces y cómo se me queda el pelo es brutal. O sea, de repente me lo veo como súper sano. Y después de cortarme las puntas que veo que me hace falta y tal, lo que hago es decirle a Joel: Oye, mira a ver si me he echa algún trasquilón y me cortas el pelo recto. Entonces él el otro día cogió la tijera, chututú, y me lo igualó. Es que. Es que es muy fuerte. Quiero recordar que yo me lo corté hace un año por aquí. Pero bueno, no se enrollo más que este vídeo se va a hacer súper largo Así que vamos con el skin care con bueno, esto lo voy a hacer más rápido porque de verdad no me quiero enrollar mucho Que el vídeo se hace eterno Así que voy a ir paso por paso, pim pam, pim pam, ¿vale? Empezamos con este bálsamo desmaquillante Que me gusta muchísimo Con el calor de tu piel se va fundiendo Planazo Y ahora con esta toallita de aquí la mojo que me la hizo mi madre por cierto tan buena, me hizo un montón me voy retirando lo que sería el bálsamo lo siento si no estoy mirando al objetivo de la cámara tipo así pero es como que estoy utilizando la pantalla de arriba de espejo vale <ríe> y una vez me he retirado lo que es el de la cara me hago el de los ojos y básicamente hago lo mismo me cojo un poquito de bálsamo y me lo voy frotando poquito a poco. Es como que me las desmaquillo con mucho cuidado y también con este bálsamo que antes literalmente me las desmaquillaba con eh, el limpiador facial. Y de nuevo con esto me retiro producto. Vale, ya, ya una vez me he desmaquillado los dos ojitos, lo que voy a hacer es con este limpiador de cera B, voy a limpiar la cara. Y ahora con uno de estos pero seco lo que hago es secarme toda la carita a toquecitos Siguiente paso, contorno de ojos Este lo he sacado en varios vídeos, sabéis que me encanta O sea, amo este contorno porque tiene las bolitas estas Y sale el producto, te lo puedes repartir súper bien de una forma súper fresquita Siguiente paso, este serum que también lo habréis visto en algún vídeo de YouTube Hay que menearlo bien Y luego ya con la pipetita lo aplicamos Ahora voy a utilizar esto, hidratación y acabado mate para piel grasa. Ahora me encanta con este utensil de aquí, que no sé cómo se llama muy bien. Me gusta ¡buah, así está, muy fresquito. Realmente solamente lo utilizo para esto Para relajarme un poquillo Hasta que se queda como calentito Pero vamos, que esto imagino que será para Masajear así la piel Y adelgazar la cara, ¿no? Cosas de esas, supongo Lo este que me voy a poner ahora mismo Es esto de aquí Que también me venía en el pack de Weleda o Wilida, Como se diga Como un gel transparente Y me lo voy a aplicar en este granito de aquí el paso más importante Aunque no haga todo esto de serum y tal En por cien, esto lo tengo que hacer Este serum para las pestañas Y las cejas de Hydebar Antes utilizaba este Que os lo he dicho muchísimas veces Que es el aceite de puro, lo compré en la farmacia, creo que cuesta como 6 euros, os lo recomiendo muchísimo lo que pasa es que es muy aceitoso y solamente me lo pongo por las noches cuando voy directamente a dormir pero este serum no es tan aceitoso o sea, es que directamente no es aceitoso, es como no sé yo me lo aplico, es como que te las mojas un poquillo y yo pues me conformo. Y ahora diréis vale, ¿por qué no te pones ahora el aceite de ricino? Pues porque me voy a editar este vídeo. Es la una y media de la mañana, pero yo voy a editar este vídeo porque intentaré que lo tengáis mañana. Lo estáis viendo un domingo 22 de abril, significa que he subido el vídeo al día siguiente de grabarlo. En las pestañas me lo pongo peinándomelas como así hacia arriba, porque es como la forma que les doy por las noches. Os digo que está funcionando, ¿eh? Cada vez noto que tengo como menos remolino en las cejas y me cuesta menos peinármelas. Y obviamente que me crecen más. De hecho hay veces que he dejado de utilizar esto porque me las tenía que depilar cada tres días y era como no. Por último, pues el cacao este que me lo compré en primor. Nada, ya estaría en mi momento de skincare y para irme a dormir, pero no voy a dormir porque me voy a editar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Parece que está el pelo un poco estofado, pero no. Es la diadema que de hecho me la voy a quitar porque me va efectivamente de aplastar el pelo. Bueno, ahora mismo no es que esté en mis mejores condiciones, de hecho últimamente me veo muy mal sin maquillaris y, y así. Mostrarme así ahora mismo es como incómodo para mí a la vez que tengo que hacerlo porque, porque me va a ayudar. Bueno, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dadle like, comentadme decime algo bonito. Y os quiero nos vemos en el siguiente. ¡Mua!